Que no puedo ya vivir sin ti Yo no puedo olvidar Estoy fiesta que te conocí Si viera como me tienes tú vienes tú Música El reflejo de cantina Quiero que comprendas Nicolás, tía, tía, y en mi compadre Wimpy, Doctor de montes, hoy y allá en Ramiro Navarro y Jaime Smith. Oye, Whippy, baila, baila, mi hermano. ¿Dónde está el corazón? Que me quede casi en lo que sé. Yo no sé qué pasó. Que te busque no te puedo ver. Si vienes como me tienes tú. Ya mis ojos se marchitan. Te llamo pero no vienes tú. Que reflejos de Castilla. Quiero que comprendes Que te quiero Por eso yo te quiero, que tú eres mi vida Por eso yo te adoro, mi negra consentida Por eso yo te quiero, que tú eres mi vida Por eso yo te adoro, mi negra consentida